amigos, bienvenidos a la cocina de España Hoy vamos a hacer dorada a la sal Riquísimo Y los ingredientes son Una dorada y sal Ahora lo que tenemos que hacer es cubrir la fuente de sal Se cubre bien y se pone la dorada y ahora por encima se va tapando con la sal por todos los sitios que no quede nada sin sal Mirad así es como tiene que quedar y ahora lo metemos en el horno a 200 grados que lo he precalentado y lo bajamos a 180 ahora lo que hacemos es meterlo en el horno a 200 grados lo bajamos a 180 durante 20 minutos Ya han pasado los 20 minutos y lo vamos a sacar. Ahora hay que ir quitando la sal de encima sin quemarse mucho. Hay que ir quitando la sal gorda de la dorada. Y tenemos que tener cuidado de que no se pegue a la carne porque lo puede estropear. Ahora lo hay que ir quitándolo. Y se quita por piezas. Se quita y se pone ahí. Y lo otro igual. Cuidado que no, que no se queme uno. Aquí tenéis esta dorada a la sal, que es muy fácil de hacer y muy rápida. En 20 minutos la tenéis hecha. Bueno amigos, espero que os haya gustado este pescadito especial para vosotros. Esta dorada a la sal que es facilísima de hacer, muy natural y ya sabéis, dad me gusta